¿Qué? Yeah. La música, mamá. La música, mamá. ¿O que la mamá o la mamá? ¡Gracias! <muchas> ¡Titi ti titi ti titi, titi! ¡Ay titi, titi, titi, ¡Titi ti ¡Ay que te, te pica aquí, te pica aquí, le pica aquí, uy, uy, uy, sí, que le pica mucho, le pica mucho, sí, a ver cómo está eso, taxi, que le dejen solo, sí, sí, imagínate. no, no, sí, sí. Estoy mejor. Va con un tratamiento. Se lo ponemos una vez al mes. En gatos no me acuerdo cómo se llama. En perros se llama librela Y le ha ido bastante bien. ahora y la mamá,